La vida nos ha enseñado que tener control sobre la propia vida... ...o sobre cualquier situación, nos da seguridad. A las personas nos gusta planificar, organizar... ...tener nuestros asuntos bajo control. Pero muchísimas veces ocurren situaciones... ...en las que estamos fuera de control. ¿Por qué? Porque la situación no depende de nosotros. Cuando esto ocurre, tendemos a sentirnos inseguros... ...a rumiar, a darle vueltas a las cosas... ...pensando que así nos estamos responsabilizándonos... ...pero lo único que conseguimos es incrementar... ...nuestro nivel de ansiedad... ...hoy en Para Todos Lados vamos a ver seis consejos... ...para aprender cuál es la parte positiva... ...de no tener control... ...sí, no tener control tiene su parte positiva... ...lo más positivo que tiene es que cuando perdemos el control... ...o algo se escapa de lo que para nosotros es cómodo... ...aprendemos a ser creativos la falta de control nos convierte en personas más creativas, lo que está bajo control pues nos permite anticiparnos, conocer los protocolos, pero cuando algo sale fuera de ese control nos obliga a inventar nuevas maneras de hacer, de sentir, de pensar, de actuar. El segundo punto es que aprendemos a vivir con emociones incómodas, parezca que uno tenga que estar siempre feliz, sereno y tranquilo y que ese sea el estado emocional apropiado para todo el mundo. Pero las emociones como la ansiedad, la frustración, los celos, la envidia existen porque tienen un sentido evolutivo y si no nos exponemos a vivir con esas emociones tampoco sabremos qué nos están diciendo. La parte no controlable de la vida nos ayuda a convivir con esas emociones. El 3, la falta de control nos ayuda a fomentar la espontaneidad. Cuando uno tiene todo controlado, cuando todo está protocolarizado, al final nos falta esa chispa de la vida, que tiene que ver también con la creatividad, pero nos ayuda a ser espontáneos, a ser más naturales. El punto número cuatro nos saca de nuestra famosa zona confortable. En la zona de confort las cosas se pueden prevenir, nos podemos anticipar, es un lugar seguro y muchas veces decimos que para crecer tenemos que aprender a salir de esa zona, pues la falta de control nos empuja a salir de la zona confortable. El punto número 5, aprendemos caminos alternativos que nunca antes hubiéramos explorado. En la zona confortable o en la parte controlable siempre hacemos todo de la misma manera y nuestro cerebro necesita que le demos un poquito de esa adrenalina, de esa chispa, intentando hacer cosas de manera distinta. Y por último, nos obliga a reinventarnos. ¿Qué vivieron ustedes durante la pandemia? ¿No cambiaron su forma de trabajar, su forma de relacionarse, su forma de sentir? Cuando nos vemos ante una situación en la que no tenemos control, nos vemos obligados a cambiar muchas cosas que además luego puede ser que aprovechemos y que nos las quedemos en nuestra vida. Y aquí les dejo el resumen de los seis puntos para aprender a vivir la parte positiva de no tener control.